Por la salud de la región Aburra Norte. Desde Bello, Antioquia, juntos por la salud de todos. Desde Bello, Antioquia, juntos por la salud de todos. Su salud es lo primero. Desde Bello, mi ciudad, por la salud de todos. Bellanitas, anímense, muévanse, protéjanse. Por la salud de todos. La llegada a esta región de La Burra Norte se hizo con una Caravana de la Salud, recorriendo las diferentes comunas de la ciudad. Con éxito se realizó la Caravana por la Salud de las Regiones, recorriendo algunas de las principales calles del municipio de Bello. El recorrido contó con móviles de Cogomeva, Emergencia Médica, la Institución Cianco, la Fundación Semillas de Guadalupe y Común Norte Medios, acompañados por el Cuerpo de Bomberos de Bello y la Secretaría de Transportes y Tránsito Municipal. Nosotros como institución educativa estamos pues, comprometidos con la causa, eh, queremos ser parte de este proyecto que esperamos que sea pues, de gran eh, beneficio para toda la comunidad eh, de la zona norte de, de, de Antioquia como tal mm, y quiero invitarlos oficialmente pues, a que participen masivamente, a que, no sola, a que nos vinculemos como familia a participar de estos eventos que son para ustedes, que son pensados en PRO y en el desarrollo de toda la comunidad. La Ruta de la Caravana por la Salud de las Regiones visitó varios de los principales centros asistenciales y puntos de atención en salud en diferentes comunas del municipio. Por la salud de las regiones, salud, deporte y bienestar. De Gira por las Regiones, el progreso de las regiones y sus gentes en nuestros contenidos especiales.